La flexibilidad. la flexibilidad es hacer un compromiso contigo la flexibilidad es hacer un compromiso para ponerte a ti en la agenda para entender que eres un ser humano y que como ser humano necesitas ser compasivo contigo Mujer Cronópolis, yo soy Olga Moret y hoy quiero hablarte del segundo principio de la metodología Agile vista no solo como una herramienta o un marco de trabajo para desarrollar software y productos, sino aplicada a la vida misma. Esto no es solo para ingenieros. Te recuerdo suscribirte si quieres más contenido de productividad. Quiero ayudarte a invertir tu tiempo, tu dinero, tu energía y tu atención de manera inteligente para que seas felizmente productivo. El segundo principio de la metodología ágil o agile es la flexibilidad. Qué importante es la flexibilidad en este entorno buca que vivimos. Buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Bueno, no voy a decir todo lo que hemos pasado en estos últimos meses del 2020 y el 2021. A lo mejor estás viendo esto en el 2023 o en el 2024. ¿Por qué te hablo de compasión y no de empatía? Porque la compasión tiene un componente que a mí me encanta Piensa en un amigo Cuando un amigo tiene un problema, tú tratas de leer sus emociones Le prestas atención, tratas de ser empático con él Y la compasión te exhorta o te llama a que hagas algo Para que la situación de tu amigo mejore ¿Por qué no lo haces contigo? Eso es la autocompasión. La autocompasión no es lástima ni debilidad, nada de eso. La autocompasión es leer tus emociones, es verte como un ser humano integral porque no es solo la razón, no es solo el cuerpo, no es cuerpo y mente. Tenemos un panel de control excelente que son las emociones, que es cómo nos sentimos, que es cómo reaccionamos. Entonces esa flexibilidad es llamar a la autocompasión de poder analizar qué es lo que está pasando y actuar actuar para llegar otra vez a un estado de bienestar en el que nos sintamos plenos y nos sintamos bien quisiera hablarte muy prácticamente de lo que yo considero que es la flexibilidad aplicada a tu vida yo era una persona que odiaba y detestaba los calendarios me parecía una prisión, me pareció una camisa de fuerza, me pareció una armadura en la que estoy... Sí, sí, sí, ¿y por qué calendario? ¿Por qué tengo que ser todo planificado? No, no, no, yo soy rebelde, yo soy un cronopio. Sin embargo, desde que uso el calendario de forma inteligente, te puedo asegurar que soy una persona mucho más feliz, mucho más compasiva conmigo y logro más resultados porque porque yo no uso el calendario solo para anotar cosas yo uso el calendario como un plan como un ancla como algo a lo que yo me agarro durante mi día para no parálisis por análisis o ese momento de fricción en el que no sé cuál es la siguiente tarea. Programar las cosas y darles tiempo en el calendario es honrarlas, es respetarlas, es comprometerte contigo a qué vas a hacer realmente lo importante. Y hablando de importante, te tengo tres técnicas que te van a servir para que uses ese calendario de forma más inteligente. La primera es los bloques de tiempo. Pronto aquí va a ver la referencia de un video no está en el momento de hacer este video, en donde voy a explicar cómo uso los bloques de tiempo. Sin embargo, puedes buscarlo en Google bloques de tiempo y es simplemente reservar ese tiempo en tu calendario para hacer las cosas que tú decides que quieres y tienes que hacer. La segunda técnica es de ese calendario conectarte contigo realmente y decir cuál es la tarea más importante que yo tengo que hacer en el día. No puede pasar este día sin que haga esta tarea. Es el MIT, Most Important Task, la tarea más importante eso le da intención a tu día, pero también es como una malla de seguridad ¿por qué? porque si tú logras esa tarea, yo te garantizo que no vas a sentir la frustración terrible de que oh, perdiste el día, porque hay días en que tu energía va a estar baja hay días en que van a pasar circunstancias, van a ocurrir eventos que no te van a permitir seguir estrictamente tu planificación pero te puedes agarrar a esa tarea más importante y por lo menos avanzar o hacerla por completo la tercera herramienta para utilizar tu calendario de forma más inteligente es hacer este modo sincero, por favor, por favor. Esto es muy difícil para todos porque nosotros caemos en la falacia de la planificación. Es decir, creemos que somos Superman y que en una hora vamos a poder hacerlo todo. Es por lo general mentira. Sincérate, usa herramientas para medir tu tiempo, pon un timer de cocina y... Observa cuánto tiempo te tardas haciendo las cosas para que hagas mejores estimaciones. No te tardes muchísimo tiempo estimando, no vale la pena. Usa buffers, usa tiempo extra para hacer tus tareas. Si tú crees que algo te va a llevar una hora, ponle dos. Si algo te va a llevar uy, toda la tarde, pues pon toda la tarde. Pon un poquito para revisar y finiquitar esa tarea. ¿Sí? Y te doy una cosa extra de la que voy a estar hablando en otro video que pondré por aquí cuando esté listo y es el time boxing es poner cajas de tiempo limitado para hacer las cosas. Hay tareas que se nos salen de las manos, hay que admitirlo, revisar los correos, inboxero, procesar un montón de cosas. Ponle tiempo fijo, al menos vas a tener esa sensación de progreso y realmente vas a progresar, no puedes hacerlo todo de una sola sentada ni todo tiene que ser estimado en una hora, date permiso para ser honesto en tus estimaciones. Gracias por llegar al final de este video Sobre el segundo principio De la metodología Agile para la vida En general, tus proyectos Tu manera de trabajar Que es la flexibilidad Si te gusta este contenido Compártelo, dale un like Y suscríbete al canal si quieres saber Más sobre productividad Me encuentras en otras redes Más cercanas que estas quizás En Clubhouse, en Instagram Y también en LinkedIn Voy publicando información de todo esto para ti. Muchísimas gracias. Yo soy Olga Seboret, mujer cronopio.